Hola gente, ¿cómo están? Soy Jose Ultime, estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal. Después de ya unas semanas que no subí nada, vamos a seguir subiendo más videos. Eh, bueno, como puede ver el título de esta reaccionar cosas de Marvel. Creo que será el último que reaccione a este tema de Doctor Strange porque no mucho ven eh, mi reacción de este tipo de Marvel. Así que, ok, tengo que ser el último. Así que vamos a reaccionar a este de animación que me acabo de contar de este canal. Que ya lo habíamos visto, creo que es el de el hombre, a ver, de pues, manía, no sé qué dice ahí, que bueno, el, ya habíamos mencionado este canal con el animation de Spider-Man No Way Home. Y acá acaba de salir hace nueve días, ¿no? Me <ríe> este, hoy, que ha salido, una, que ha sacado una animación de Doctor Strange 2. que acá dice, si sí, el título, ¿no? Ay, no a, jugar, eh, Wanda, a ver, que ahí está. Wanda vs. Illuminati Animación, así que vamos a ver este y a ver qué hora Los iluminatis. La Esta canción ya sabemos de qué es la vez Superior Iron Man, el personaje que nunca salió Ah, tampoco salió Deadpool ni Ghost Rider, ¿eh? Aunque estaba filmado, eso es lo que se dice la mierda del profe! Ok, no me Y te puede destruir un arco. Callate. <ríe> la mía. <ríe> okay. Yo quiero rayarlo con más inteligente de <ríe> Marita. <ríe> va, va a tirar mi casa. A esto. Aquí hay ¿Qué vas a hacer? XD No, escríbela Está muy chistoso y acá Me encanta el, el detalle que acá me pusieron Como sangre En la película de aceite, pero bueno Acá ni te da de sangre A ver esto de WandaVisiona eh? Él puso el subtítulo en español Wanda It wasn't your fault The accident happened 5 years ago you ¿Qué have pasó hace años? Y... Déjame ir No, just come in Ok <ríe> ¿Por qué puedo? Man? <ríe> no te dejo salir porque... porque puedo Y sí, obviamente No, me encanta Just come in esto es tan grande. No, just come in. Okay. Qué lindo. Es muy buen, muy buen. Okay, acá hay uno de Falcon y otro de invierno, ya que este. I got someone out of jail to help us. What? Si. Sí. <ríe> ¡Eh, todo ¡Qué ¡Ahí podemos <ríe> ah, Ya <buenísimo>. Ah <ríe> Ay me pega Me encanta como Bucky Falco, Falco Filma a Capitán de matando <ríe> a eh. You're welcome. <risa> <Me hace sentir. risa> Ay, todo <bueno>. y esto es sutil y y esto? y esto? y sutil Ay, ¿qué tan bueno y sutil y sutil Ok, lo voy a dejar hasta acá nomás, gente. Dame un cortito más ya ¿eh? Bye. Chao, adiós. Deja el video original en la descripción y nos vemos.